lady Alexander Sánchez de Olio, que resultó muerto en medio de una intervención a un punto de droga en Nagua, pidieron en el día de ayer justicia en el caso e hicieron una denuncia que es muy grave. Muy grave, muy grave esta denuncia de los familiares de este policía que fue muerto en este punto de droga porque ellos dicen que fue otro compañero, otro policía que lo mató a él, que no fueron la gente del punto de droga, sino otro policía, porque él actuaba honestamente, y en una institución que está tan podrida, el que actúa bien, entonces, ese es el que está mal. Me recuerda el caso del hijo de Elvis González, que hace mucho que no sé de él, que resultó muerto aquí, él estaba depuesto en las terrenas y resultó muerto aquí eh, en, la, en la calle, fue tiroteado, y se dice que era por lo mismo, porque él trataba de actuar correctamente y lo que tenían el negocio con el punto de droga, entonces no querían eh, la presencia de él allí. Vamos a escuchar esta denuncia grave que hace esta familia y atención general penas Rojas a este caso. que nos lo envían y que este que el otro está tapa, tapando desde el principio el ministerio público estaba tapando porque se supo que fue un compañero, otro policía querían a muñeco que era un delincuente primero y se sabe en el video está que se sabe que fue un compañero de Solis. que lo mató un tal solid. El, el apellido se llama Soli porque ni siquiera el nombre no lo han querido dar tapándolo fue de un mes que dejó hace, eh, eh, eh, una niña huérfana de un mes por trabajar honestamente, limpiando a este pueblo de la droga. Queremos y, que, y queremos que sea justicia porque yo, te, yo estoy segura que no es el que está solamente preso que tiene la culpa, que hay grandes, hay un maco grande. Queremos que se haga justicia, queremos la pena máxima para ese para ese individuo que hasta ahora ya en cuatro meses y todavía no se ha dicho nada, o sea, no se ha condenado, yo no sé si es que alguien lo está ocultando, lo están... Lo está en Ministerio el, Público el, Público el, el Ministerio Público. Público porque ellos es un coronel y tienen cuatro meses y no han dicho nada. Nosotros lo único que haremos es justicia. 30 años para el para Nosotros decir. lo que esperamos es justicia, de que, que le canten 30 años y asesino. Mató a asesino. Se mató un compañero, mató a un compañero de armas cuando ellos andaban juntos en un servicio, pero como que tenía tanto tiempo aquí en agua. Cogiendo dinero en ese punto de droga, el coronel de aquí de Nagua trajo a ese policía para que resuelva el daño que tenía la policía envenenada aquí en el punto de droga y como lo trajo a trabajar un trabajo neto, vinieron los compañeros y lo mataron por la sinvergüenza que ellos estaban haciendo en el punto de droga y allá mismo lo mataron en un operativo que tenía. Atención general, hay que investigar a profundidad este hecho y llegar hasta las últimas consecuencias. Usted tiene una responsabilidad de que se investiguen a los agentes que están bajo su mando. Por lo de la muerte de Vlad. Usted tiene que demostrar que usted pone a la disposición de la justicia a los policías, a los agentes que estamos sumando, para que sea la justicia la que determine usted es un oficial correcto. Usted tiene que eh, dar ese, esa luz, ese ejemplo General Cenas Rojas. Vámonos con estos muchachos que se entregaron en el día de ayer. Yo nunca había visto un un bulto tan grande de unos muchachos en una entrega. Primero fue uno a Telenor, se sentó en los muebles allá, que él se iba a entregar porque lo buscaba por ahí. Después la entrevista, esa parafernalia que hace Alex entrevistó a uno de ellos en su guipeta, una cosa, que él lo iba a entregar. Y después ellos se presentan los tres en la policía, ellos solo ellos tres. Joel Amparo García, que habíamos presentado en el día de ayer, que la policía los buscaba, Franklin Alberto pimentel y ambior y Fabián Almonte, acusados de participar en una riña, ahí en, la, en, la, en, en el sector San Vicente, donde hirieron, a José Antonio Merejildo Castro, en la calle Núñez de Cáceres, ahí acá del puente. Vamos a escuchar lo que dicen estos muchachos con respecto a lo que sucedió en este hecho, en que resultó herido en el glúteo este otro muchacho. Sí. que ah, no, pues estaba en un lugar y tomando y agarró y estaba en problemas con nosotros. Entonces si un problema es, comenzó a tirar y tiro y se me pegó uno. Y ahí todos nosotros fuimos, nos fuimos arriba y lo logramos de quitar ahí la vaina. Le di, me pongo yo me desmayé ahí del topo, porque estaba herido. Y no sé lo que pasó, de Este muchacho tiene un tiro y esto es una riña. Eso no es tan complicado. L hacer lo que ellos hicieron, ponerse en manos de la justicia. Muchos tardaron para entregarse. Esto sucedió ya hace varios días. Lo que tenían que hacer es lo que hicieron, irse a entregar y eso se, de se determina en la justicia. Miren, este muchacho niega. Que él haya participado en ese atraco. Apresaron ayer la policía en Castillo a Heury de Las Rosa, Acusado de realizar un atraco en una banca de lotería en la comunidad de Huiza. Esta fue una cámara de seguridad que nosotros presentamos hace unos días de este atraco a esta banca. Heury dice que a él lo apresaron porque se llama Heuri, pero que él no es, que él estaba con su esposa en la capital en el momento en que sucedió este hecho y que eh, él no fue el que cometió este atrasco. Vamos a escuchar lo que él dice. ¿Qué es eso? Eso es falso junto con otro Mentira. Porque yo estaba para la capital y vine ayer. Supuestamente fuiste tú que hiciste el robo Eh, como dicen que fui yo, el video está por ahí, que lo presenten. yo no estaba en la capital? Yo, donde mi mamá. ¿Cómo que te llamas? Yo me llamo Yeo. Venga, yo tengo que darle todas las informaciones y tengo que darse. ¿Dicen que lo No, no fui yo. Mentira, eso es falso. ¿Entonces por qué te voy a la capital? De una banda, pero yo no sé de eso. ¿Por qué te estaban acusando? Porque me conocen y dicen que es Eurí, pero que no soy yo. ¿Y no me tuvieron? Yo, en Castillo. ¿Eurí qué es el nombre tuyo? Eurí de las Roses.